Hey. ¿Qué pasa Bilbao? ¿Qué pasa Bilbao? Estamos encantados de estar aquí en Barcelona Somos Black Monuments Venimos a pasarlo bien como vosotros, poder Venimos a gozar de la música Ahora en un, en un par de compases va a romper Podéis sentirlo si queréis Hey! Hey! Rodini Jiménez, Simeón, sí ha recibido contactos para su remolación, aunque no ha firmado todavía. Me siento muy bien. En el caso de primero tiene Lo normal es ahora la caída hasta que se estabilice en, un, en una situación normal, y lo que decía Natalia, eh, ya sea el Bitcoin o ya sea otra criptomoneda va a ser necesaria, ya en en sea otra criptomoneda va a ser normal, ya se criptomonedas en un sitio enorme Natalia en un en un en un en el Bitcoin no alcanzaba el millón de dólares en 2020. Eh, que las criptomonedas se van a quedar es seguro. Lo que pasa es que hay tantas... Todo pa' que lo goce, pa' que el hijo de ti lo lo coge, ya no tengo sé ni lo que habla. Cuando todo es en peligro, me vuelvo a poco. ¿Cuánto viene conmigo? cuesta, cuesta un poque. ¿Cuánto me cuesta? Cuesta un poco. ¿Cuánto cuesta, cuesta, cuesta, cuesta un poque? Vamos a infiltrar, a comer un poquito. Que tengo hambre, que estoy en el festival. Que tengo un poco de hambre porque estoy en el festival. Y llevo casi cuatro horas aquí que no llevo ni suelto porque el futuro es cashless. ¿El futuro es cashless? ¿El futuro es cashless? El futuro es calde. el futuro Cuánto hace que ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿cuánto tiempo Quiero mear. ¿Mear ahora, tío? Mear, quiero mear. ¿En serio? Joder, eh, tengo que mear, tengo que mear. Tío, mea en el último concierto, tío, tres veces ya. Me meo he tomado. Yo, me he me, miedo. Vamos a. No, que tengo que ir, tengo que ir a mear, o sea. Si, no sé si quieres venir, a acompañarme sí. o lo que sea. Que... No, nos lo perdemos, tío. Nos quedan 15 minutos de show. Pero si vamos a, a estar aquí toda la noche, tío. Media, media hora de cola. Para, media mear. Hora de cola. bueno, y ¿qué hago? ¿Meo aquí? meo aquí, meo aquí, aquí donde Pedro, tío. Mira ahí. Ahí al lado puedes mear. Antes he meo aquí. Yo me podría. ¿Has meado mear, antes? O sea, sí, sí, sí, sí. Mea ahora. ¿Meo? Meo. Ah. Eh. Yo tengo hambre, tío. ¿Tienes hambre? Sí, vamos a un food truck. uno de galletas. ¿De galletas no? Quiero ¿Un poke. Solo, solo galletas de mantequilla. ¿Has ayuno? empezado ahí con el poke? Ah. En plan, y, y, mm. ¿Y un poke cuánto cuesta? ¿Un poke? Eh, eh, el, barato, el pequeño, 35 euros. ¿Siete es, horas de mi trabajo. Si, solo arroz. Es vegano. ¿Es vegano? Sí. Pero tiene que valer la pena, vale 35 pavos. No sé. Bueno, el pequeño es normal, ¿eh? Lo pagas con la pulsera. Con la, porque el futuro es. cashless. El porque futuro para, es sin dinero, aquí, tío. Efectivo, Eso es de mí. mis padres. Siempre me dicen que debería llevar dinero encima, pero yo sudo. Eso a la polla a mis padres, lo que me digan. ¿no? Suena, pues. sí. ¿Quieres un poke? Venga, vamos a por un poke. Sí. Tío, eh, eh, ¿dónde nos vemos? ¿Quedamos luego o cómo hacemos? Eh, eh, vale, tengo, tengo una idea. Tengo una idea. Te la digo. Espera, ahora te la digo. ¿Cómo te llevamos? ¿Cómo te llevamos? llevamos? ¿Qué te parece si quedamos debajo del dron? Del dron de vigilancia El dron que ha puesto la chancha Hay un punto ciego debajo Donde se vende el M No sé si es M Pero yo me lo tomo porque debajo me entra mejor la música Cuando tomo M No sé por qué se me abre la mente cuando tomo el M Pero un poquito nada más Porque si abusa es malo Come on! Come Hey! Hey! Hey! Hey! Sí, vamos a cambiar de escenario. Ya hemos visto 16 de los que hay, solo nos quedan 14. ¿Te gusta alguno? El 3 estaba bien. Sí, era como trending. Era la Era, sí. No, Little. ¿Little? Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little. Little me gusta la radio, esta es la buena mierda Bueno, si te da salda pasatu este onceva batera, eta han saldan y pintado a Te da te da te da te da unien te da unien te da te da te da te da ¿Tedonia? ¿Tedonia? ¿Tedonia? ¿Tedonia? Te da ¿Sí ¿No? no. no no te da, te da te da te da, te Te Te ¿no? Coquera, coquera, coquera, coquera. Yo soy Yo de Madrid, tío? <risas> pues, soy de dónde Huelva, eres? ¿De Barcelona? Yo vivo en Barcelona. ¿Qué festival hay en Huelva? Tío. En ninguno, ¿No? En Matalascañas hay un festival guapo, ¿no? El Rocío no es un festival guapo. El Rocío es Es ¿Quién toca, tío? ¿Quién fue cabeza de cartel este año? Sí, están muy bien, Luego la Virgen del Rocío canta. La Rocío Con rollo Rosalía o cómo es. Bueno, no, a ver, no, a ver. Te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 también fue el tema de la experiencia sabes la experiencia tres días pero la experiencia es para siempre es para siempre es para siempre The dawn do Saca, tío. Lo importante del festival es la resaca. cuatro y un ya. No puedo con mi cabeza. Llevo todo el día pensando igual. Esta noche, Esta noche es la última aguantada porque el festival solo acaba de empezar. Solo acaba de empezar mejor de que Franco Ocean se haya caído en el cartel. Pero bueno, viene otro. Uy, uh, uy, uh, uh. Tienes, tienes el, beat. el beat. viste lo que este pasó, pasó el otro día, día. que había que como había en el, como el Mad, Mad el cool Mad Peña. Peña. Como, el, como que, el, que había el, pagado más Mad por Mad estar Mad más, Mad más Mad adelante, adelante. Y luego estaba y la estaba gente la que la había la pagado 300, 300 euros. euros y un grupo y un super, un super, guay super guay dijeron, guay dijeron, dijeron que rompan y ahí, y eso eso mola mucho porque eso quiere decir que las bandas que las bandas se preocupan por su público bueno, creo que fue lo más guay del festival, ¿no? Eso fue, eso, eso salió, salió. a la tele, la tele. Salió. Eso, eso. Yo lo vi, lo vi. Tizas cuatro. Viendo Tizas cuatro, me impresionó. Dije, Dije qué buenos artistas, artistas son todos estos que se preocupan por la mente que viene al festival. perla, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Agua, agua. Vámonos, Yo no. te pongo la radio, vámonos. Tan gana, se ya gana, va a se, gana, gana, gana, se va a enchufar el USB se ve, y se va a ver unos visuales visuale como, como Maua, se, se va a ver, ver unos un festivales como el Maua. maua ¡Qué guapo! ¿Eso es el tumor Roland? ¿Eso es el tumor Roland? ¡Qué guapo! ¿Tú no has ido? quiero ir el año que viene. ¿Sabes que ahora te ofrecen la posibilidad de ir al banco y financiar el abono? Tú Puedes pagar el abono durante 12 meses. Pues sí. lo que tú quieras. Eh, como una casa. ¿Como una casa? Financiar. ¿Te dan, una, te dan un crédito? Por para mí? ir al festival. Sí, también se hace en Andalucía cuando vas al Rocío. Tú pides un crédito, ni siquiera es mentira esto que estoy diciendo. <risa> ni siquiera es mentira. Por pues lo mismo que los festivales, joder. Engañen. Un un que <risa> Martín. Cayó el jugador del B. Al suelo y al final... ¿sí que lo a la vez? Perdona, chus. No, sí, manera, salido, claro. eh, no ha salido, ¿eh? No ha salido ni de, ni de lejos, vaya. 16. No, no, no, no, no, no, no. Balada, se viene una balada, se viene. Se viene una baladita. La baladita de, de antes del, de, de irse. A ver. No. riverba esto, ¿verdad? Ahí. Ya, yeah, yeah, yeah. oh. vamos. Dale ahí. Pasamos al último número de la noche. Magu no ha hecho una pregunta. No puedes contestar, no me dejes aquí colgado. Y ahora vamos a acabar. Debería acabar ya. Debería. Terminar. Solo nos queda una canción, pues paro ya. Canción. Esta canción está diseñada con... Para que tú no te pongas de no posiciones ni a favor ni en contra del festival. Y para que reflexionar. Pero luego entraron los violines que no me han quedado como... Creo que es un poco más como triste. triste. Pero veáis el rollo. Mañana se acaba el festival. Te tienen que va a tu casa, pero te come la florete.